Trabajar cuestiones sociocientíficas en la práctica requiere formación. Pero qué tipo de formación requiere? ¿Qué deben saber? ¿Qué deben saber hacer los profesores de ciencias y diferentes áreas cuando se atreven a trabajar dichas cuestiones en sus clases? Para responder a estas preguntas es necesario plantear un programa de formación, pero no es cualquier programa de formación. Tradicionalmente, los programas han sido planteados desde el punto de vista de la capacitación. Entonces, existen especialistas que se contratan para que le digan a los profesores qué hacer y cómo hacer y por qué hacer. O también las secretarías de educación el ministerio establecen directrices, pero poco se piensa en que podemos formarnos colaborativamente con los profesores a partir de sus experiencias sobre la práctica. Es precisamente la propuesta que, se, que hacemos y es trabajar en un programa de formación en la interfaz universidad-escuela. ¿Por qué? Porque esta relación históricamente se ha venido fragmentando. La universidad por su tradición ha sido la responsable de construir conocimientos e investigar y en ocasiones se piensa que en la escuela no hay un espacio para la investigación. Ahora bien, pensamos que en la escuela circulan saberes, experiencias de los docentes que pueden tornarse en ejercicios investigativos. En la medida en que la universidad y la escuela conversen, trabajen juntos, discutan sobre la prácticas sobre las experiencias, teoricen sobre lo que se hace, sistematicen las experiencias y divulguen lo, dichas experiencias, pensamos que se puede construir investigación en la escuela. Pero dicha investigación no tiene las mismas características estrictamente hablando a la investigación tradicional de la universidad, sino es una investigación que se construye de manera participativa. Los actores directos son los profesores que proponen problemas sobre su enseñanza y dichos problemas se pueden discutir en un campo de conocimiento que la universidad puede ayudar precisamente a configurar de mejor manera y también puede aprender de dichas experiencias. Entonces, algunas características de esa interacción universidad-escuela podrían ser las siguientes. Primero, consideramos que es una asociación libre, es decir, los profesores trabajan voluntariamente en dicho programa, los profesores universitarios también trabajan voluntariamente y manejan el, el, lenguaje, el mismo lenguaje sobre los problemas de enseñanza, los problemas de aprendizaje, en este caso de las diferentes disciplinas. Otro elemento importante es que somos pares académicos, ninguno eh, puede ser, tener un estatus mayor que el otro es decir, hay diferentes saberes, diferentes conocimientos y lo que predominaría en el programa sería la argumentación la argumentación sería el criterio fundamental para poder establecer los acuerdos son los mejores puntos de vista, los mejores planteamientos con mayores evidencias, más cualificados que pueden llegar a un consenso en ese espacio de la interfaz universidad-escuela otro elemento es que los diseños que se hacen en la interfaz universidad-escuela, los diseños curriculares, unidades didácticas, talleres, secuencias de aprendizaje, son construidos por el propio profesor. El profesor, de acuerdo a los problemas que va caracterizando en la enseñanza, problemas sobre aprendizaje, problemas sobre actitudes, problemas sobre argumentación, ya lo mencionaba, él va diseñando materiales que sean pertinentes para ello y los profesores de la universidad pueden colaborar a que dichos materiales estén cualificados, puedan mejorarse, puedan validarse socialmente. En síntesis podemos decir que la interfaz universidad-escuela representa una alternativa de trabajo en la formación continua de profesores que nos ayude a Transformar la práctica de manera consciente con el profesorado y la investigación que desarrolla la universidad colaborativamente con la escuela sería fundamental para trazar horizontes de sentidos en esa transformación de la práctica en la escuela.